Un chico marroquí dormía tenía un cacho de pan lo conmigo la calle que no hay nada pa aquí pa aquí vista un sitio no me recuerdo dónde un anuncio que taller gratuito de pintura no me pensaba este es de mí porque es gratuita Sí, bueno, empezar de cero y porque tenía mi madre tenía miedo de en un futuro que, que pasará con, conmigo cuando ya no esté, ¿no? Estaba en casa todo el día y, y mis padres pues no sabían qué hacer conmigo. Nosotros, como personas con discapacidad, estábamos totalmente excluidas y es en el, en el término textual de la palabra excluidas irte abriendo y ver que había un mundo fuera de tus cuatro paredes y que había gente maravillosa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 El primer día en que llegó a casa, pues vino muy cariñosa, muy eso, y mi marido le miraba así con un poco de recelo, pero luego lo le cogió cariño. La atención de Miquel y todo, muy buena, en plan, paciencia, que se le ve que es una persona armoniosa y tal. Esa cercanía que tenían los monitores y ese tacto que, que tuvieron con, con los chavales. La gente. Lo simpático que era la, la, la chica que vino a mi casa y guapa. Sabía que tiene una puerta la, eh, abierta para muchas cosas, un apoyo que hace tiempo que la dejé de ver y la echan falta <risa> entonces sabía que iba a estar apoyada por gente, por un grupo de amigas y, vamos, nos gustó todo, todo. Sobre todo lo que se ha cambiado es en un tema de trabajo en red, ¿no? Eh, la organización, ya no nos miramos el ombligo, eh, no solo pensamos en esta parroquia, pensamos eh, en, en el municipio. A las asociaciones se le van preguntando más cómo se, se, se ve eh, el funcionamiento del centro. Hay que seguir hacia adelante y cambiar cosas que antes servían y ahora no, es decir, que han evolucionado. Ha evolucionado la sociedad, hemos evolucionado nosotros. No evolucionamos, no sobrevivimos. Ahora podemos, ahora tenemos, más, eh, podemos participar, las personas con discapacidad podemos participar más que, que igual antes, en los comienzos. Que, que, que, ha, que ha habido un cambio bastante importante. Yo, para mí, el cambio que he notado a mí misma, que Voy, ...voy conociendo la situación poco a poco. Hemos conseguido unos logros y ahora vamos a por otros. La buena noticia es que como la infraestructura asociativa es más compleja, mejor organizada, más profesional... ...y con muchos más contactos, porque estamos ya en, en organismos públicos e incluso estatales, sea más fácil derribar esas barreras, pero hay mucho que hacer. Me ha servido como terapia, porque cuando yo estoy aquí no pienso en nada. Se me olvidan los problemas, que no son pocos, y, y no, no estoy comiéndome la cabeza todo el tiempo me han asesorado bien, me están echando una mano de cara a trabajos aquí, muchas veces viene gente a entrevistarnos para curros, siempre existe la posibilidad de vender algún cuadro y, y un empuje, como una forma de decir, venga, vamos, que tú puedes. Esto me ha aportado muchísimo y me quedo corta. Que aquí, aquí es mi vida. Yo todo no puedo hacer, así ella me ayuda y entre las dos hacemos las cosas y estamos mejor los dos. Me ha dado lugar en, en muchos sitios, me ha dado lugar porque eso me han enseñado a estar en sitios que yo antes igual eh, era más torpe o no, ve, no veía cosas que las estoy viendo ahora. Entonces me da lugar en, en estar en más sitios con más tranquilidad. Eh, me han dado eh, eh, voz, no solamente a mí, a mucha más gente, esto nos han dado voz eh, para que lo podamos eh, hablar eh, hacia otras personas, hacia la gente de, de, de cómo somos y eso. Pues es un lugar donde desahogo, donde pasarlo bien, donde me abierto, donde puedo conocer más gente, más organizaciones, más eh, actividades, un poco más el mundo, se si puede decir eso. A conocer, a conocer la cultura, a conocer la gente y saber más, integrarme más poder estudiar. Y lo que me encontré fue que estudié con muchas eh, eh, facilidades que pusieron a mi alcance estar con gente y sentirme querida por esa, por esa gente. El nivel humano que la ha recibido chicos que en su vida no tenía parte de cariño, de amistad, son muchas de estos que han recibido cariño y amistad aquí y aprender que se puede vivir y de otra manera que nosotros lo nombramos humana, o más humana. Seguridad. Cuando voy en cualquier sitio, soy seguro de yo misma, porque sé, sé que tengo la gente detrás de mí. Yo no soy sola. Para mí significa compromiso. Unión y apoyo. Acogida. Autoestima. Que es una parte importante de mi alma. Esto es un milagro. Es una salida para nosotros. Pues alegría y, y amor. Ayuda o, o, o, o, o prestar atención a, a las personas con discapacidad. Apoyo. Confianza. Seguridad y... y... No sé, es como una culminación de, de, de, de lo, que yo pens lo que yo quería para, para mí. Me ha cambiado la vida, ya te digo. Yo antes estaba, no vivía, ¿sabes? Y ahora, ahora sí, sí. Aquí me siento útil, aquí me siento valorada y querida. Pues vas a encontrar gente que te va a apoyar para que puedas hacer tu, lo que quieras hacer con tu vida. Bueno, te van a asesorar también, te van a ayudar, te van a aconsejar. No te van a imponer nada. También requiere mucho de tu parte, ¿sabes? Poner mucho de tu parte, mucho sacrificio para cambiar de vida y, y todo. Y enfrentar los, la, las dificultades que te, que te pone la vida, ¿sabes? A la hora de hacer las compras o sobre todo a, a, todo lo que conlleva una vida, vamos. En mi pueblo, en Camagún, tenemos una casa grande que llamamos Emnamú. Es una casa grande, hecho por todo el pueblo. Entonces es un poco como el, el nombre de mi, de mi pueblo. Soñaría que sería algo más eh, expandido, más abierto, que habría más posibilidades que la gente lo conocería más, porque yo creo que tal y como está formada, eh, tiene bastantes posibilidades de ayudar a muchísima gente. Mi sueño sería eh, que yo estoy ya como un profesional, ayudando a los demás que vienen ahora como yo, como yo vine, y dando todo lo que pueda para que el centro siga funcionando hasta el otro 2000 no sé qué. Sí. El ir haciendo ese verdadero trabajo en red ya a nivel más grande es algo que, que me encantaría, Vamos, que alguien nos pegase un toque a la puerta y le abriésemos con total normalidad y que entrase a formar parte pues, de esto y nosotros a formar parte de su realidad. Me gustaría que a las personas mayores les darían ese, esa ayuda como les dan ahora. Eh, a más gente igual, a más gente que necesita, porque hay mucha gente sola. Me gustaría que fuera, que estuviéramos muchísimos más socios y socias trabajando y colaborando y haciendo eh, el proyecto común que tenemos todos, que se quedara hasta pequeño el local. Que creciera, me encantaría poder sacar rentabilidad de lo que hay aquí que la gente pueda vender sus cuadros que se nos exhiba, que se nos muestre que nos den la oportunidad de, de mostrar lo que hacemos aquí porque aquí hay cosas muy bonitas